¿Qué tranza raza? El futuro ya está aquí, en forma de zapato. Este es el Nike Adapt versión 2.0. Antes de empezar quiero invitarles a que le den like a este video, se suscriban al canal y nos compartan en sus redes sociales. El año pasado Nike sacó la primera versión del Nike Adapt, la primera zapatilla con la tecnología de agujetas autoajustables. 12 meses después aterriza el Adapt versión 2.0, justo a tiempo para celebrar el fin de semana de las estrellas de la NBA. Estos fueron vistos en la cancha por primera vez en los pies del novato Ja de los Memphis Grizzlies. Y ahora tú puedes obtener tu propio par si es que estás dispuesto a pagar el precio de $400 dólares. Obviamente Nike tiene la impresión que el precio original de 350 dólares es muy barato, así que le subieron 50 dólares más. Pero por lo menos estos no se cargan el precio original de los primeros Hyper Adapt que exigían la impresionante suma de 720 dólares. Pero la neta, vea qué chingones están estos papos. El diseño está más agresivo y más elaborado que la versión anterior. En el primer diseño como que Nike quiso esconder el sistema de ajuste, que en realidad no son cintas como nos habían dicho que el pasado sería el futuro, que es hoy. Según Nike, la cubierta rediseñada Hace que sea más fácil de ponerse y quitarse estos zapatos El sistema de aire es un Air Zoom Turbo en el antepié Similar a la línea de los Kyrie Irving También tiene una entresuela que fue rediseñada Para maximizar la rapidez del atleta en la cancha Al igual que el modelo anterior Este zapato se conecta a tu teléfono vía Bluetooth Y utiliza una aplicación para controlar los ajustes Este modelo es mucho más pesado que el primero Pero también es más cómodo Aún así, el precio de $400 dólares se me hace demasiado alto debido a que los cambios implementados a este modelo agregan muy poco a la experiencia del usuario estos zapatos usan un tapete especial para cargar la batería del mecanismo del autoajuste que usualmente rinde como dos semanas este colorway ya salió a la venta en los sitios de nike y en otros sitios en línea por 400 dólares si no se les hizo ya hay unos pares en sitios como StockX y empiezan a venderse como 440 dólares entonces qué les pareció chavos están dispuestos a pagar ese tipo de precio por esta tecnología creen que este tipo de tecnología ya ¿Ya está lista para el consumidor o les falta innovar un poco más? Déjenos saber en los comentarios y hasta la próxima.